Uno de los problemas que tenemos en la sociedad de hoy es que estamos intoxicados por la propaganda y los ciudadanos deberíamos exigir una información veraz y objetiva con informaciones contrastadas. Lo que ha ocurrido este mes en Bolivia es un ejemplo, presentándose la crisis gravísima que existe en el país no como un golpe militar con apoyos de empresarios envalentonados y fanáticos religiosos, sino como el producto de un desorden institucional. En Bolivia durante una década se han puesto en marcha muchos proyectos de desarrollo y según diversos informes de Naciones Unidas es el país de Sudamérica donde más se ha reducido la pobreza. Una de las características del Estado boliviano es la presencia mayoritaria de una población indígena que por siglos ha sido marginada y explotada por una clase social de procedencia criolla y que por primera vez tras la proclamación de Bolivia como un estado pluriracional y laico, ha establecido un sistema político y social basado en la igualdad de raza, religiones o naciones sin discriminación. Desgraciadamente, la religión de la conquista, el catolicismo, en alianza con el evangelismo fundamentalista, han unido sus fuerzas con los sectores sociales más retardatarios de esa sociedad, imponiendo, por el uso de la fuerza, un gobierno ilegítimo, con el apoyo externo de los Estados Unidos. El fanatismo religioso cristiano de los líderes del golpe han conmovido al mundo, entrando en la casa del gobierno de Bolivia con los textos de los cuatro evangelios cristianos. La utilización de la religión para estos fines políticos fascistas y racistas no es nueva en América del Sur, donde la Iglesia Católica ha apoyado diversos golpes de Estado y ahora se ha unido a los evangélicos. Mientras tanto, el Papa de Roma llama a la tranquilidad, pero sin condenar el golpe de Estado, y ya se presenta como mediador en el conflicto, cuando su iglesia en Bolivia ha sido cómplice del criminal golpe de Estado. En palabras del hoy ya destituido vicepresidente del gobierno García Linera, ¿cómo es que esta clase media tradicional pudo incubar tanto odio y resentimiento hacia el pueblo, llevándolo a abrazar un fascismo racializado y centrado en el indio como enemigo? ¿Cómo hizo para irradiar sus frustraciones de clase a la policía y a las fuerzas armadas y ser la base social de esta facilización, de esta regresión estatal y degeneración moral? Ha sido el rechazo a la igualdad, es decir, el rechazo a los fundamentos mismos de una democracia sustancial. En efecto, lo que se quiere restaurar, apelando a los evangelios, no es una democracia, sino un nuevo orden político basado en la jerarquía racial lo que ha provocado el levantamiento civil y militar es el miedo a la igualdad que el gobierno de Evo Morales, con más o menos problemas, representaba. En España, la ministra de Educación, en el marco del reciente Congreso de Escuelas Católicas, declaró que la libertad de elección por los padres de centros sostenidos con fondos públicos no deriva directamente del artículo 27 de la Constitución. La verdad es que el texto constitucional es ambiguo y no muy favorable a la escuela laica, pero también es cierto que al proclamar la libertad de creación de centros docentes, en ningún modo se proclamaba la obligación de su financiación pública. Esto se ha desarrollado posteriormente en diversa legislación. El desasosiego por parte de la Conferencia Episcopal y de la Patronal Católica de la Enseñanza con estas declaraciones de la ministra expresa el temor y la oposición a cualquier cambio que pueda hacer perder, aunque sea mínimamente, el adoctrinamiento religioso de los menores y el suculento negocio escolar que controla la Iglesia Católica. La OCDE en su último informe sobre España, ha advertido que uno de los factores de mayor desigualdad en nuestro país reside en un sistema educativo como el que tenemos, que favorece mediante los conciertos católicos una segregación social e ideológica intolerable. La libertad de educación es la bandera en la que se envuelven en la actualidad los discursos de la desigualdad. Todos los partidos de la derecha están utilizando este asunto para hacer propaganda contra la igualdad. La presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha declarado que la concertada en Madrid no se toca. La ministra, después de la polvareda mediática levantada, da dos pasos o más para atrás y ya tranquilizado con otras declaraciones a la conferencia episcopal. Nada va a cambiar, ha declarado en tono solemne la ministra. Hay también una izquierda que exige, para un pacto de gobierno, una escuela infantil gratuita, pero... ¿No habría que exigir en todo caso una escuela infantil gratuita y pública? La Comunidad de Madrid ya está dando cheques escolares para los que lleven a sus hijos a la escuela infantil privada. Si la gratuidad de la escuela infantil no va unida a la exigencia de la escuela pública y laica, entonces se corre el riesgo de transferir dinero para la privada y ampliar su negocio. Jordi Gil, un concejal de Común Podem, del pueblo de San Vicente de Lorz, en la comarca de Valle Obregat, se ha puesto en contacto con Europa Laica para ver si puede anular una resolución del pleno municipal de ese ayuntamiento en el que a propuesta del Grupo Ciudadanos y con el apoyo del Grupo del Partido Socialista Catalán y de Solcalde, el ayuntamiento se ha comprometido a seguir financiando a una cofradía católica y al tiempo a hacer alcaldesa perpetua a la Virgen de la Soledad. En el argumento de la moción recién aprobada, todo se justifica por la cohesión social, se dice, que la cofradía produce en el pueblo y porque las procesiones son las que mueven más gente. También el fútbol, como la religión mueve mucha gente y también es un gran negocio. Una última noticia de urgencia. En Madrid, el ayuntamiento, presidido por un alcalde encubierto de Opus Dei, ha decidido retirar las placas de 3.000 fusilados desde 1939 a 1941 que están colocadas en el memorial del cementerio de la Almudena. Las placas están ahora por los suelos y algunas quebradas con los nombres de tantos y tantas que resistieron al fascismo en Madrid. Teníamos asumido que este gobierno quería borrar los nombres, pero ver las placas en el suelo es tremendo. Los han fusilado de nuevo, ha declarado Tomás Montero, presidente de la Asociación Memoria y Libertad.